bueno hola hola hola hola gente hola a todos yo soy marcelo cheiro díaz eh, muchos de ustedes que están viendo este video ya me conocen eh, tengo este canal de youtube que se llama marcelo cheiro díaz y y normalmente hago astrología política es lo que más hago en este canal es lo que más me gusta hacer eh, de entrada, claro, para que eh, si querés no seguir oyéndolo por ese motivo podéis salir del canal. Eh, soy peronista, kirchnerista, cristinista a muerte. Eh, hecha esa aclaración, soy astrólogo y y además milito en política, me gusta mucho la política y por eso me dedico a hacer estas eh, cartas natales sobre Argentina, sobre el mundo, sobre lo que está ocurriendo, sobre la actualidad. Y también en mi canal, como es un canal ecléctico, podéis encontrar un montón de otras cosas, ciencias, ciencias alternativas... Eh, contactos extraterrestres, teorías de conspiración. Eh, hay miles de cosas que puedes encontrar en el canal. Así que, si te gusta lo que estás oyendo, eh, suscríbete al canal. Y, y también, eh, si te gusta eh, el, este vídeo, dale like. Si no te gusta, dale dislike. Y nada, seguime en mis redes sociales. Eh, tengo Facebook, no fue magia ARG. Eh, tengo Twitter, no fue magia MD. Tengo eh, eh, también Instagram, Marcelo Cheiro Díaz. Eh, y el canal de YouTube. Bueno, ahí me puedes seguir. Tengo Telegram, tengo <ríe> WhatsApp. Eh, en... En la descripción del video que están todas mis redes sociales donde me puedes encontrar hasta mi email si todavía hay alguien que escriba emails. Eh, últimamente me dijeron que el único que escribe email soy yo. Eh, bueno, a la antigua, como soy yo, un tipo antiguo. Eh, nada, no me demoro más. Vamos a empezar con este video. Lo primero que quiero mostrarte es eh, vas a escuchar muchos astrólogos y astrólogas eh, que, que te hablan de, eh, de Argentina con su fecha de nacimiento del 9 de julio de 1816. Es más, hasta no hace tantos videos eh, yo también lo hacía porque estaba segurísimo que la nación se había creado a partir de la constitución, la primer constitución, que fue el 9 de julio de 1816. Eh, un día eh, un, un oyente eh, me, me pidió que me fijara en la carta del 25 de mayo de 1810 que fue el primer gobierno patrio en Argentina. Fue el día de la Revolución de Mayo. Y, y a partir de ahí eh, me siento mucho más cómodo haciéndole la Carta Natal a Argentina como nacida en esa Revolución de Mayo. Porque siento que con sus virtudes y defectos, eh, nos representa mucho más. No voy a hacer la carta de toda la carta completa del 25 de mayo de 1810, porque ya, lo, ya hay otros videos hechos, los puedes encontrar en el canal. Y este video es para contarte cómo va a estar Argentina después del 25 de mayo del... 2020, que es cuando cumple años. ¿Y cómo van a estar también estos meses? ¿Y cómo vinieron estos meses? ¿Y el porqué de estos meses? ¿Y cuándo termina todo esto? Por lo menos desde el punto de vista astrológico. Eh, pero sí, quiero mostrarte en los dos o tres datos que me baso para decir que esta es la carta que mejor nos representa a los argentinos. En primer lugar, esta carta tiene Sol en Cúspide de Casa 10 en Géminis. Eso hace que dentro de todo, toda esa gesta libertadora que se dio eh, en esos... 100 años, entre 1770, eh, 70, digamos, que empezaron las revoluciones, con la Revolución Francesa y demás, y eh, principio de, del 1900, o finales de los 1800, de todos esos países que se emanciparon en ese momento, Argentina destaca por eh, lo, lo mental por, lo, eh, por la universidad pública por eh, la cantidad de premios nobels eh, por la cantidad de científicos que genera el país eh, En segundo lugar, te tengo que decir que somos ascendente Leo. El ascendente Leo es un ascendente muy egocéntrico. Y este país es un país egocéntrico. Así como nos ven afuera, que nos dicen eh, que somos eh, muy fanfarrones, decimos los argentinos, muy creídos, muy pagados de sí mismos, dicen en otros lados de Latinoamérica, es cómo nos ven, el ascendente es cómo nos ven. Eh, pero, además, todo en Argentina gira alrededor de donde nació Argentina, del puerto, de Buenos Aires. Por eso es tan difícil el federalismo en Argentina. Eh, y no es casualidad que a ese federalismo lo hayan, eh, lo hayan enfrentado San Martín, que era de Pisis, y... Y Argentina, con esta carta natal, tiene la luna en Pisces, o sea, el pueblo, la gente, eh, lo que sienten las mayorías. ¿sí? Que lo haya enfrentado Juan Manuel de Rosas, que era Aries, casa 8 de Argentina, ¿sí? la casa de de las muertes, se dice en astrología, la casa de terminar para volver a empezar. Claro que este va a ser un video largo, pero por favor no te pierdas hasta el final del video, intenta seguirme porque es muy muy importante la conclusión a la que vamos a estar llegando. Que lo haya enfrentado Perón, del signo de Libra, donde Argentina tiene el nodo norte, que es el nodo del karma. Que lo haya enfrentado Alfonsín, que es, era de Piscis, Que lo haya enfrentado Néstor Kirchner, que era de Piscis, Que lo haya enfrentado Cristina Kirchner. Que, era de pis, que es de Pisces, y que ahora lo está enfrentando nuevamente un ariano, Alberto Fernández. Y como dice Cristina Kirchner, una pisciana. Bueno. En todo eso me baso y en un montón de datos más que hay acá en la carta, pero no quiero tampoco hacerlo aburridísimo. Quería mostrarles, nada más que ciertos puntos de por qué yo digo que Argentina es Géminis y no cáncer, como sería si hubiera, si tomamos la carta del 9 de julio. ¿Por qué digo que Argentina tiene el sol en casa 10, en Géminis, y no... Eh, el sol en casa 9, creo que le da con la del 9 de julio. ¿Por qué digo que Argentina es Leo y no Libra, como le da el ascendente, si hubiera sido con la firma de la Constitución Nacional? Eh, por destacar en la educación, por destacar en las ciencias, por, porque esos son... ...con las cuestiones que más destaca Argentina. ¿Sí? También por su egocentrismo. El del pueblo y el de que todo gira alrededor del puerto. Eh, de, de Buenos Aires, digo, donde nació. Porque esa Revolución de Mayo se gestó en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese 25 de Mayo hay que tomarlo como nacimiento de ese primer gobierno patrio en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en el cabildo. Eh, bien, por todo eso yo digo, Argentina no es del 9 de julio de 1816, sí, bien digo, sino del 25 de mayo de 1810. Ahora que estamos de acuerdo con eso, por lo menos en por qué digo, puedes estar de acuerdo o no con mi postura, pero... ¿Por qué digo que Argentina es de esa fecha? Te voy a mostrar algo interesante que yo hice, que es la sinastría de Argentina con la revolución solar del 2019. ¿Qué tomamos? Cuando hacemos la revolución solar. Bueno, la revolución solar es el momento del año en el que el sol del país está exactamente a los mismos grados y minutos que cuando nació. ¿Sí? Entonces, acá hay un segundito de diferencia, pero bueno. Eh, eso no hace la diferencia. Entonces, ¿cuándo en Argentina se dio ese momento el año pasado, el 2019? El 25 de mayo del 2019 a las 01.30 de la madrugada. En ese momento el sol estaba en el mismo lugar que estaba cuando, cuando el 25 de mayo de 1810... A las 12 del mediodía, que es la hora que se toma. Bien, entonces, vamos a empezar eh, con esto. Todos los planetas que están acá adentro son los planetas y las casas de la base del de nacimiento de Argentina. Y todo lo que está acá afuera son los planetas del cumpleaños del 2019 de Argentina, que rige hasta el 24 de mayo del 2020, que marca todo un año. Bien. Argentina iba a tener... Iba a tener no tiene y todavía lo está viviendo el ascendente del año el ascendente del cumpleaños en Pisces. dentro del de ascendente de la casa 1 o sea de la casa 1 en la astrología política es el país mismo. Así como es el yo, el yo soy en las personas, es el país mismo. Es toda la nación, es toda la constitución de esa nación. Eh, dentro a Neptuno. Encima del Plutón de nacimiento de Argentina, este Neptuno. Plutón son las grandes transformaciones. Neptuno son las transformaciones desde lo más interno, desde el interior, que emergen, las masas que emergen. Yo en algún momento, el año pasado, antes de... Eh, del 25 de mayo, hice esta revolución solar, por ahí pueden buscar el video, está subido, donde yo digo claramente que iba a haber un cambio de gobierno. Ya en ese momento, cuando yo lo hice, ya Cristina y Alberto, ya Cristina había eh, hecho su famoso discurso eh, de que ella iba a ir como vicepresidenta y que se presentaban a la elección Alberto como presidente y ella como vice. Eh, y en ese momento dije ganan. Ganan porque claramente se veía acá un cambio de gobierno. Que el gobierno que estaba, que era el de Mauricio Macri, no seguía, no seguía. Se terminaba ahí una etapa nefasta, oscura, ...para la Argentina se terminaba ese año. O sea, en este año que todavía estamos viviendo. Nosotros todavía, como argentinos, estamos viviendo el 2019. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de mayo del 2020. Bien. Durante el año iba a haber un cambio de gobierno. ¿Eso representaba para los argentinos, porque la patria es el otro... ¿Sí? Para los argentinos, una sanación, un estado de conciencia de sanación. Bien. Ahora que vi dónde estaba el ascendente de eh, el año, ¿sí? Yo digo, ¿en qué parte de Argentina cae? cae en la casa 7, ¿sí?, de Argentina. Este ascendente en Pisces cae justo en la mitad de la casa 7. La casa son, la casa 7 son los socios, los, eh, la pareja, el matrimonio, eh, el trabajo en equipo. También en ese momento dije, acá lo que va a suceder durante este año es un gran trabajo en equipo. Y hice referencia al equipo que iban a formar Alberto y Cristina. Lo que no me imaginé en ese momento es el trabajo en equipo que vamos a tener que hacer todos y todas y todes los argentines. ¿Sí? Porque esto nos toca a todos. Este trabajo en equipo, producto de esta pandemia, eh, lo estamos haciendo entre todos. Me suena raro decir todos, sí, ya sé. Eh, por eso hago pausa. Eh, su me suena raro y no, eh, no me termina de gustar, pero me parece que bueno. Uno se tiene que deconstruir... Y volverse a construir, ¿no? Bien. Entonces. Lo tenemos que hacer entre todos... Y todas. Y todes. Eh, es un trabajo en equipo. Nada. Me... Me parece... Una... Una muestra tan clara... Esto... De... De cómo la astrología te va mostrando el camino. ¿sí? Entonces, claro, ahora ya con el dedo del lunes, yo voy y me fijo en la casa 6 de Argentina, porque la casa 6 es la casa de la salud. La salud del país, que no solo se mide cuando vos en astrología política ves la salud, la salud de un país no se mide solamente en qué tan saludable están eh, los habitantes de ese país. También implica eso. Pero también se mide en eh, la cantidad de... Eh, qué tan saludable está su economía, qué tan saludable están sus tierras, qué tan saludables están sus ciudades, eh, qué... ¿Tan bien o tan mal está el, su sistema de salud, su sistema sanitario? Bien, Argentina destaca en su sistema sanitario porque nace con casa 6 en Capricornio. Capricornio es la cabra, es la cabra que siempre está allá arriba, pastando... Eh, ¿sí? logrando llegar a lo más alto. Capricornio también son las estructuras, es muy estructurado. Y Argentina, desde el principio, se enfocó en eso. Ya lo hablaba Mariano Moreno, ya lo hablaba Belgrano, ya lo hablaba San Martín, educación y salud pública, eh, ¿sí?, Después trató de hacerlo eh, rosas y por fin llegó Perón, con Perón, de la mano de Perón, de la mano de Eva, llegaron los sindicatos y en Argentina sucede algo que no sucede en ningún otro país del mundo. Acá nosotros tenemos tres sistemas de salud. Tenemos el público, el privado y el semi semiprivado que es el que dan los gremios. Sí, las obras sociales bien que en muchos casos no funcionan tan bien en otros funcionan excelentemente bien yo por ejemplo pertenezco a, a una obra social eh, por mi pareja eh, que trabaja en seguros en la obra social de seguros que es excelente ¿sí? Eso no ocurre en otras partes del mundo. Eh, eso es nuestra casa 6 en Capricornio. Eso es porque cuando nacimos, nacimos con Saturno. En Saturno es el planeta regente de Capricornio, sí, por eso lo leo. En Sagitario, en la casa 4 de nacimiento que es el hogar, que es el cuidado, que es la nutrición. ¿sí? Entonces, con sus etapas, con sus más, con sus bien, para los que eh, vivimos fuera de, de la Argentina, sabemos que, que hoy por hoy nuestros hospitales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, eh, ya desde hace muchos años no le voy a echar solo la culpa a Vidal Vidal tuvo mucha culpa eh, los dejó caer mucho más pero ya vienen desde muchos años con mucho descuido de eh, los hospitales públicos eh, sobre todo en la provincia de Buenos Aires eh, pero a pesar de todo eso yo, que viví en Colombia, viví en Panamá, viví en Costa Rica, viví en México, viví en Estados Unidos, viví en España, les puedo asegurar que cualquier hospital público de los nuestros es mejor, mucho mejor, Qué es lo que se puede encontrar en otros lados. De por sí, la salud en, en Estados Unidos, igual que en España, no es pública. Eh, en los otros países es pública y es un desastre. ¿Sí? Bien. Esto, sin querer ofender a ningún país, digo, es lo que es. Entonces... Nada, siempre iba a haber una preocupación. Ahora bien, llega Saturno y se junta con Plutón, hace una conjunción con Plutón en este año 2019, ¿sí? hace una conjunción con Plutón en la casa 6 de nacimiento de Argentina eso es cambios drásticos cambios profundos revolucionarios eh, cambios muy grandes problemas conflictos grandes conflictos en la salud pública ¿Sí? de hecho o sea, hasta el 10 de diciembre del 2019, la, el Ministerio de Salud había sido degradado a Secretaría de Salud. O sea, la salud pública ni siquiera tenía ministerio. Fíjense cómo afecta todo esto, ¿sí? Eh, bien. El ascendente de Argentina, el ascendente de nacimiento de Argentina, caía en la casa 6, dentro de la casa 6 del eh, año. O sea, Argentina en este año se iba a topar con un problema en la salud y en el trabajo, porque la casa 6 es la casa del de salud y del trabajo. Ahora bien, me voy a poner los lentes porque hay numeritos que veo y otros que no. Ahora bien, el, el sol de Argentina, eh, progresado, o sea, el sol en este año, cae en vez de estar en casa 10 como estaba cuando nació Argentina, sigue estando en el mismo lugar en Géminis, pero en casa 3. Casa 3 es. Eh, representa Géminis. Géminis es el tercer signo del zodíaco. ¿Sí? El zodíaco empieza en Aries. Aries, Tauro, Géminis. Entonces, eh, Casa 3 vibra con Mercurio, vibra con Géminis. Y este año, Argentina, se le hace una conjunción entre el Sol y Mercurio, o sea, el planeta regente de Géminis, en Géminis, en la Casa 3, que está en Tauro. <coughs> o sea, la Casa 3 empieza acá en Tauro y sigue hasta donde empieza la Casa 4 en Géminis. Este Sol y Mercurio en Casa 3 me habla de que Argentina durante este año se convierte en una suerte de faro que muestra la dirección que Argentina se convierte el país no es solo el gobierno Argentina se convierte en una muestra en lo que hay que mostrar en hacia dónde hay que ir Argentina empieza a hacer las cosas desde otro lugar, desde un lugar más sensato, desde un lugar más pensado, más planificado, ¿sí? eh, Y un lugar mucho más cómodo para la gente. ¿Por qué? Porque esta casa 3 cae en Tauro, con Venus, que es el planeta regente de Tauro, encima del Júpiter de nacimiento de Argentina. Júpiter es el gran benéfico, yo ya lo expliqué, es el que todo lo expande. Por eso también Argentina destaca en lo que es artístico en el mundo. Por eso también Argentina destaca en deportes, por ejemplo. ¿sí? ...por este Júpiter en Tauro. Eh, bien. Vuelvo a retomar para no perderme de la idea. Argentina, en este año... ...hasta el 24 de mayo del 2020 que termina el año de Argentina, esto que está pasando, que está sufriendo la Argentina, lo tenía que pasar. Pero lo iba a pasar mucho más inteligentemente que otros países. De hecho, otros países iban a copiar las políticas que se adoptaron en Argentina. Y si bien nosotros, por oposición, copiamos a otros países, pues ni bien el gobierno, gracias a Dios, reaccionó a tiempo eh, y vio lo que estaba pasando en Italia y dijo, no, no, acá no quiero que me pase eso. Eh, y reaccionó y, y nos obligó a esta cuarentena, que en realidad... Eh, la estamos cumpliendo muy bien, nos tenemos que sentir muy orgullosos porque los casos de no cumplimiento de la cuarentena son, son tan pocos que todavía causan efectos. ¿sí? En general, la gran mayoría de la gente la estamos cumpliendo la cuarentena. ...hay lugares donde yo digo siempre... ...se hace muy difícil poderla cu cumplir. Eh, pero bueno, en este video no voy a hablar de eso. Eh, en tal caso eso lo dejamos para otro video. Pero Argentina... ...este gran problema... ...que lo iba a pasar también lo ibas a saber manejar pero bueno yo prácticamente hoy es 21 de abril esta, esta revolución solar se termina el 24 de mayo del 2020 eh, o sea dentro de un mes y tres días prácticamente estoy hablando con el diario del lunes o sea vos me vas a decir por qué todo eso no me lo dijiste el año pasado, y tenés razón, te lo tendría que haber dicho. Lo que pasa es que yo no, no me dediqué a estudiar en profundidad que podía haber una pandemia, porque no se me ocurría, no se me pasaba por la cabeza que podía llegar a haber una pandemia. Por eso no estudié en profundidad la Casa de la Salud de Argentina, ¿Sí? de qué pasaba. Pero la verdad que astrológicamente estaba muy claro que iba a pasar. Ahora, si te dije el año pasado a lo que yo me dediqué a estudiar, es que había un cambio de gobierno, que había un cambio de políticas, que había un cambio en la economía. Y te puedo asegurar que producto del cambio de gobierno, pero también del, cam de, del cambio que produce esta pandemia, es que hay también un cambio profundísimo en la economía. Y eso yo te lo dije acá porque lo vi, porque eran cosas que me preocupaban mucho. O sea, ¿cómo vamos a seguir con la economía? Bien, esto, como te dije antes, es todo el 2019 hasta el 24 de mayo del 2020. Ahora, yo sé que a vos lo que te interesa saber es qué va a pasar ahora, en el 2020. ¿Qué va a pasar después del 24 de mayo? ¿Se va a levantar la cuarentena? ¿Se va a levantar ahora el 27 de abril? Son preguntas que me hago, ¿sí? Entonces, para eso tengo que venir a la revolución solar de Argentina del 2020. O sea, donde el sol de Argentina, que cuando nació estaba a 3 grados, 42 minutos, 21 segundos de Géminis, se ponía exactamente en el mismo lugar. A 3 grados, 42 minutos, 23 segundos de Géminis. O sea... ...dos segundos de diferencia. Bien. Este año... ...a diferencia... ...del... Eh, ...de cuando Argentina nació... ...que el sol... ...estaba... ...en la Casa 10... ...en Cúspide de Casa 10... Este año el sol de Argentina va a estar en casa 1. Pero esta casa 1, que es el ascendente, va a estar en Tauro. Argentina, durante este año, se va, este año que empieza el 24 de mayo del 2020 a las 7.18 de la mañana... Y que va a terminar el 25 de mayo del 2021. ¿Sí? O sea, cuando vuelva a cumplir años. Este año a Argentina... Todo este año a partir del 24 de mayo... Se va a conducir con mucha más seguridad. Los argentinos y su gobierno va a, a realmente hacer escuela en el planeta. El planeta está pasando una situación inédita, eso no tengo que decírtelo, vos lo sabés. Es inédito lo que está pasando acá, en este planeta no solo acá en Argentina. De hecho, les costó mucho trabajo a todos reaccionar. Yo me acuerdo que en enero yo viajé a Buenos Aires a la casa de mi hermano y, y Justo fue la época en que se empezó a hablar de esto del coronavirus que estaba afectando a China y que podía llegar a convertirse a lo mejor, que podía llegar a afectar a otros países y que China estaba cerrando Wuhan, la ciudad de Wuhan. Y, y mi hermano dijo, no es que, eh, que yo lo desee, si fuera mi deseo, Sería que, que no hubiera ocurrido nada. Pero qué suerte que ya que ocurrió, ocurrió en China, que en 10 días te hacen un hospital. Si hubiera ocurrido acá en Argentina, estaríamos todos muertos. Y cuando él dijo eso, yo dije, sí, la verdad que sí, que tenés razón. ¿Sí? Eh, hoy, después de... De tantos meses, con tantos muertos que hubo en el mundo, que hay en las potencias mundiales, como en Estados Unidos. Antes de ayer, creo que fue que leí, o, o ayer, no me acuerdo ahora, 4.500 muertos en un solo día. La verdad que nos tenemos que sentir orgullosos de cómo se manejó acá. A falta de, de estructura, lo que ganó el gobierno con esto de encerrarnos, fue tiempo para producir esa estructura necesaria. Eh, bien. Entonces, Argentina, por este ascendente que va a tener en Tauro todo este año, con el Sol en Casa 1 se va a conducir mucho más segura. Va a estar pisando sobre, sobre piso muy firme. Pero además, dentro de esta casa 1 de la revolución solar, está, hay una conjunción de planetas que es Mercurio, Venus, y la luna. Mercurio, Venus y la luna. La luna es la gran nutridora. No se, se dice así. <ríe> es la nutritiva, es la madre. La luna es la que nutre. Eh, la luna es la que da. Venus es eh, el amor pasional es también lo, lo material, es también lo, lo estético. Y Mercurio es los procesos mentales, es eh, la inteligencia, es eh, lo científico, es eh, la investigación, es eh, la de no quedarse con, eh, con nada para sin preguntar sin indagar sin investigar eh, todo esto en géminis en la casa 1 del año pero en la casa 10 del Nacimiento de Argentina O sea la casa 10 De nacimiento de Argentina Dentro de la casa 1 Con El sol por supuesto En esa casa 1 En Géminis Y estos tres planetas Haciendo una conjunción <coughs> Perdón ¿Qué me está diciendo eso? Que Argentina, este año, va a brillar en el mundo. Va a tener un brillo particular en el mundo. Argentina va a descollar, no sé si se dice así, perdón, va a salir al mundo con algo nuevo, va a sorprender al mundo. Y yo creo que eso nuevo, con lo que va a sorprender a Argentina, porque les tengo mucha confianza a nuestros científicos, es o el tratamiento para el coronavirus o la vacuna. Una de las dos cosas salen de acá de nuestro país. Está muy claro eso. Está muy claro, se ve muy claro acá astrológicamente. ¿Por qué? Porque miré hacia ese lado. Eh, bien. ¿Qué va a pasar con, con la salud? ¿Sí? La casa 6 del año, ¿sí? Cae dentro de la casa 6 eh, de del año, en Escorpio, cae la casa 3 de nacimiento de Argentina, con Urano. Urano, Urano de nacimiento de Argentina, ¿sí? Urano representa la innovación. lo nuevo lo que aparece como nuevo la casa 3 está relacionada con Géminis ¿sí? lo nuevo en ciencia y en tecnología que hace que que renazcamos de nuestras propias cenizas eso es escorpio es el renacer es el morir para volver a nacer es el reinventarse bueno tanto nuestra salud como nuestro trabajo, durante este año 2020, que termina el 25 de mayo del 2021, va a estar en un proceso de renacimiento. O sea, son todas muy buenas noticias. La casa 6 de nacimiento de Argentina, salud y trabajo, cae en casa 8 del año la casa que representa escorpio o sea las muertes y los renacimientos esta casa 8 en sagitario a sagitario lo rige júpiter y qué es lo que va a estar pasando qué es lo que pasó acá que nacemos es que morimos y renacemos de nuestras propias cenizas pero que construimos algo mucho mejor ¿sí? algo realmente bueno no lo que teníamos antes ¿Sí? ¿Que, ¿se acuerdan que les dije que en el 2019? se los voy a mostrar acá voy a ir a la del 2019 Saturno y Plutón estaban entrando en la casa 6 de nacimiento de Argentina. Saturno es el gran maléfico, es el maestro, es el que enseña a través del rigor, es el de la letra con sangre entra, ¿Sí? eh, y Plutón el de los cambios re profundos. Bien, ahora veamos qué es lo que pasa en el 2020. Saturno se aleja de Plutón para entrar en Acuario, salir de Capricornio y entrar en Acuario. Y el que se acerca a Plutón, el que hace conjunción con Plutón, es Júpiter, el gran benéfico, el bueno de la película, el que te salva. El que te hace la vida más feliz. Que además es el planeta regente de Sagitario. O sea que está rigiendo esta casa 8. ¿Sí? Que además está rigiendo la casa 5 de nacimiento de Argentina. Que es la casa de la suerte. Es la casa de la felicidad. Es la casa... De, eh, del brillo ¿Sí? y acá en este año dentro de esta casa 5 de Argentina en la casa 8 del renacimiento tenemos el nodo sur que es el Dharma es lo ganado lo que traemos ganado ¿en dónde? en Capricornio ¿Sí? Capricornio, casa 6. Salud y trabajo. Bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Argentina se levanta durante este año. Y, y de las ruinas creamos una nueva Argentina una Argentina que lo vamos a, la vamos a hacer entre todos todas y todes ¿por qué digo eso? porque la Casa 7 de Argentina de nacimiento de Argentina en esta Casa 7 la Casa de las Sociedades de quienes componen a este yo interno, ¿sí? Cae el medio cielo. Profesión, brillo, destino, que en astrología política lo vemos como hacer lo que hay que hacer. ¿Cómo lo vamos a estar haciendo? ¿Por qué vamos a estar brillando? Por cómo vamos a estar de unidos trabajando por un bien común. ¿Sí? Y acá está Marte. Marte de la revolución solar, o sea, Marte, el Marte del año en Pisces. Eh, Marte es el dios de la guerra, de las revoluciones. El otro día escuché, no voy a decir el nombre, por supuesto, pero eh, a una persona que se dedica a hacer astrología y que decía que por esta posición del año de Marte iba a haber conflictos sociales. Que lo veía como un 2001. Yo le digo que está completamente equivocado. O equivocada o equivocada. <ríe> este Marte, dentro de la casa 7 de nacimiento de Argentina Y en conjunciones, tanto con Plutón como con la Luna Dice que el pueblo está más unido que nunca Para lograr las transformaciones más profundas Que nos convierten en la luz a seguir Bien, <coughs> disculpen, medio dio tos, bueno, dicho esto de la revolución solar, ahora quiero volver a la natal de Argentina, porque quiero contestarte algo muy puntual por lo que estás viendo este video. Ya te contesté una de las preguntas. ¿Qué va a pasar post pandemia? Bueno, Argentina se levanta y se crea una nueva Argentina. Los grandes ganadores del antiguo modelo ...son los grandes perdedores de este modelo... Del, ...del modelo de la nueva Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a equilibrar. No vamos a equilibrar para abajo. Vamos a equilibrar para arriba. Porque la gran mayoría están muy abajo. Estos que están muy abajo van a subir. Para que estos suban... Estos poquitos que están acá arriba van a tener que bajar. No digo que vamos a quedar así. Quedaremos así, pero ya no vamos a estar así. ¿Sí? Eh... Bien. Hay un cambio, se viene un cambio muy profundo a nivel mundial. Eso es el efecto post-pandemia. No va a ser solo en Argentina, pero Argentina va a ser escuela ...de cómo hacer para para que el impacto sea menos doloroso. Eh, bien... ...ahora, una de las cosas que sé que te preocupa es... si el 27 de abril se levanta la cuarentena y vas a poder salir de tu casa. Y para eso yo lo que hago es la revolución lunar. La revolución lunar es ver la luna exactamente en el mismo lugar que estaba cuando Argentina nació. ¿Sí? el 17 de abril del 2020 a las 23.30 estaba exactamente en el mismo lugar que estaba cuando Argentina nació bien entonces vengo y me fijo que el ascendente a esa hora está en Capricornio tiene todos los planetas en de todos los planetas, no, tiene muchos planetas eh, en casa 1 eh, estos tres en conjunción Júpiter, Saturno y Plutón ¿sí? eh, Saturno ya en Acuario Júpiter y Plutón en Capricornio veo la casa 6 en Géminis y la luna, si bien en casa 2, está en cúspide de casa 3. Todos estos planetas, si vos te fijas, todos, todos, todos, excepto esto, que son dos puntos en el espacio, no son planetas, el nodo sur y el nodo norte son puntos eh, espaciales. Pero después, excepto este, después todos los planetas están entre la casa 1 y la 6. Arriba no hay nada. Decimos que todo esto es la cúspide del cielo y todo esto es lo que no se ve desde el lugar donde vos estás haciendo esta revolución lunar que es Buenos Aires. Bueno, ¿qué te digo? Que seguimos adentro de casa, que la cuarentena no se levanta. La cuarentena después del 27 de abril va a seguir. Vamos a ver la siguiente revolución lunar, que va a ser el 15 de mayo. Si vos te fijás, acá los planetas, en su gran mayoría, van a estar arriba, fuera. Me fijo la casa 6, está en Libra. Me fijo el ascendente en Tauro y me fijo la casa 12 que es la casa de los encierros en Aries y digo, el 15 de mayo va a ser una flexibilización mucho más grande de la cuarentena pero no vamos a estar completamente afuera de nuestras casas. Vamos a estar <coughs> mucho más avanzados en la prevención, pero todavía no vamos a estar afuera. Me fijo en la del 11 de junio. El 11 de junio, un ascendente Libra una casa 12 en Virgo y veo que los planetas están mucho más repartidos entre arriba y abajo ¿sí? Y la casa 6 la luna llega a la casa 6, la gran nutridora en Pisces, con Neptuno y Marte y yo digo ah, ahí podemos estar teniendo muy buenas noticias y veo que el sol está en la casa 9 que es la casa de el exterior a partir del 11 de junio a lo mejor estamos empezando una vida bastante normal. No antes. El 8 de julio... ¿Sí? Eh, con el ascendente en Pisces, con una casa 6 en Leo, vamos a estar festejando... Algo, vamos a estar teniendo buenas noticias de algo. Digo en general, como argentinos, ¿sí? El 5 de agosto, o sea, a partir del 5 de agosto, ¿no? Cuando yo dije antes, el 8 de julio. Es entre el 8 de julio y el 5 de agosto que <coughs> se cumple la revolución lunar. Fíjense que la luna siempre, todos estos días, está ahí a 4 grados de Pisces. El ascendente en Leo, casa 6 en Capricornio, con Júpiter y Plutón en conjunción y Saturno también ahí en juego, haciendo un estelium, hay un cambio muy grande. Algo pasa entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre. Entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre algo positivo pasa respecto a la pandemia. En Argentina, algo sucede positivo para ponerse muy feliz respecto a la enfermedad, a la cura de la enfermedad. <coughs> Entre el primero de septiembre y el 28 de septiembre, eso que pasó en los 28 días anteriores, esa buena noticia que tuvimos por este ascendente en Capricornio, nuevamente con Júpiter, Plutón y Saturno en juego, la luna, la nutridora en casa 3, ¿sí? brilla en el exterior. Yo qué deduzco de esto que en el exterior nosotros vamos a dar una noticia entre el 5, el 5 era, esperen, que me perdí ahora, sí, entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre, nosotros los argentinos vamos a dar una noticia al mundo que el mundo la va a estar.. Observando, la va a estar digiriendo, la va a estar viendo entre el primero y el 28 de septiembre. Finalmente, el 28 de septiembre, ¿sí? llega el sol, el sol es el principio vital. Eh, el sol es el, el principio de vida. Es la vida misma. ¿Sí? Llega a la casa 6. La casa 6 es la casa de la salud y el trabajo. En Libra. Con esta luna nutriendo... En Casa 11, a lo social, a la sociedad, al conjunto del pueblo, al conjunto de la gente, a la patria, que es el otro. ¿Sí? Y Argentina, este 28 de septiembre, o sea, entre el 28 de septiembre y el 26 de octubre, ¿Sí? Va a estar con el medio cielo en Capricornio. ¿Se acuerdan que yo les dije Capricornio es el que todo lo logra? El 26 de octubre y entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre. Yo igual esto quiero dejarlo asentado así como datos. Yo después voy a ver si los puedo desarrollar, si, si te, me da el tiempo, no se si los puedo desarrollar, si me da el tiempo de poder mes a mes irlos desarrollando más en profundidad cada uno de los meses, ¿sí? El 26 de octubre, Argentina vuelve a tener ascendente en Leo como tenía cuando nació, el 25 de mayo de 1810, ¿Sí? Vuelve a tener este ascendente en Leo. En casa 6, en Capricornio, vuelven a estar Saturno, Plutón y Júpiter. 26 de octubre del 2020, entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre. ¿Sí? ¿Sucede algo en Argentina, para bien, que nos cambia la vida a todos? 22 de noviembre, y esto es entre el 22 de noviembre y el 19 de diciembre, Ascendente en Capricornio. Casa 6 en Géminis. Medio cielo en Libra. ¿sí? Me habla de que recién ahí se empiezan... Todo, todo lo que les dije antes son buenas noticias que nos llegan, que nos ponen felices. Recién ahí, entre el 22 de noviembre y el 19 de diciembre se empiezan a estabilizar las cosas. Empezamos a tener una vida bastante normal. De salir, entrar, de recién para fin de año, y el 19 de diciembre, estamos muy próximos, estamos a dos días, de que suceda algo muy especial. O sea, entre el 19 de diciembre y el no sé cuánto de enero, el 16, 17 de enero del 2021, la lunar de Argentina va a ser esta. Ascendente en Tauro, medio cielo en Pisces, la luna en Casa 10, brillando por ser madre, por ser nutriente. ¿sí? Y va a suceder esto por primera vez en 200 años, que va a suceder exactamente el 21 de diciembre. La conjunción de Júpiter y Saturno, cerrada en un signo de aire. Y ahora, por los próximos 200 años, siempre que se unan en una conjunción cerrada completamente Saturno y Júpiter, o sea que los veamos alineados uno detrás del otro, siempre va a ser, va a ser cada 20 años aproximadamente, y va a ser por los próximos 200 años. Pero de eso te voy a hablar en el próximo video. En otro video que voy a hacer, te voy a hablar de eso. Porque si no, se me va a hacer muy largo. Ya te di un paneo de cómo viene el año. Va a ser un año difícil. No va a ser un año fácil. Pero en el interín, en el entreaño, año, vamos a tener cambios que nos conducen a una vida mucho más positiva. Y por sobre todas las cosas, como me gusta decir a mí, con una patria libre, justa y soberana. Eh, gracias por acompañarme hasta acá. Eh, Espero que les haya gustado, en el, en el chat eh, haceme, <coughs> en los comentarios, perdón, haceme todas las dudas que, que te queden de este video, pregúntamelas, porque a mí me van a servir para cuando vaya haciendo las revoluciones lunares, una por una, ir contestando esas preguntas. Entonces, te pido, por favor, que todas las preguntas que se te ocurran y todos los aportes que quieras hacerme, eh, me los hagas abajo en comentarios. Eh, abajo en comentarios. Ahí está, lo dije bien. Gracias por haberme acompañado. Chao, hasta el próximo video.